Ustedes saben que como FENASCOL seguimos trabajando, apuntándole a esta toma de conciencia sobre los derechos de las personas sordas. Y recuerdan nuestra campaña, ¿no? Sin accesibilidad no hay derechos. Continuamos trabajándole a esta campaña. En este momento me acompaña Luis Felipe Lopa, Lota, el doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Doctor Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos, yo sé que usted mantiene súper ocupado en su trabajo allí en la ANSB, que mantiene con muchas cosas y que también nos ha ayudado muchísimo, gracias por ese proceso que hizo con nosotros, por ese compromiso, eh, porque para que hoy la licencia de conducción fuera esta realidad, lo conseguimos también gracias a su compromiso y a su apoyo. Es una deuda histórica que se tenía con la comunidad sorda, casi de 20 años, bueno, ya todavía nos falta la C1, C2 y C3. Aprovechamos entonces su compañía también pues para saludarlo y que la comunidad sorda pueda vernos. ¿Cómo está, doctor Lota? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias eh, por invitarme a este espacio. Eh, además, eh, mi eh, eh, seña eh, eh, me la enseñó Henry eh, en la última reunión que tuvimos eh, yo quiero solamente saludarlos y decirles que desde la agencia buscamos eh, generar la mayor igualdad en todos los ciudadanos y buscamos garantizar la vida de todas las personas que se mueven nos demoramos un poco en los términos de garantizar esa licencia de conducción, pero ya hoy es una realidad, es una realidad, ayer empezamos a trabajar también con algunos temas asociados a cómo va a ser todo el tema de interpretación de las mallas y las guías para que tengamos la claridad de cómo va funcionar ello, pero más adelante les contaremos historias seguramente con don Ge con Henry, perdón, el viernes me me el jueves me dijo que no le dijera a don Henry, sino Henry, eh, Henry, Henry, eh, estuvimos o estamos viendo Ajá, cómo, muy bien, cómo, sí señor. ¿Cómo logramos eh, trabajar todo este tema? Quiero contarles un poco qué sí es y qué no es este proceso de las eh, licencias de conducción y por eso nos acompaña hoy José Luis López, que es nuestro coordinador de licencias de conducción en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos va a contar de manera clara y detallada cómo es que funciona este tema de las licencias qué sí es cierto, qué no es cierto, y cuáles son los pasos a seguir. Le voy a dar la palabra a José Luis en este momento para que les cuente de manera rápida esos temas a todos eh, ustedes. Perfecto. Me parece que es muy importante este espacio porque ya con la publicación de la resolución, pues, la comunidad sorda se llenó de preguntas, nos eh, bombardearon sobre preguntas sobre este tema, de inmediato eh, dijeron, bueno, ¿a qué centro, secretarías de movilidad me puedo dirigir? ¿Dónde puedo hacerlo? Allá se encontraron con barreras en la comunicación, les dijeron, no, esto aquí todavía no es, eh, se acercaron también a algunos centros de reconocimiento, les dijeron, no, no, no, por aquí no es, nosotros no sabemos de este asunto, entonces, pues, la, la pregunta en este momento es, queremos que se nos explique cómo se puede hacer para lo que viene de ahora en adelante, cuál es la solución a estas situaciones, también desde el Ministerio de Transporte, desde la agencia, la ANSB, y que, pues, la comunidad sorda pueda tener la información clara porque están ávidos, estamos ávidos de que este proceso se pueda hacer lo más pronto posible. Gracias también José Luis López por acompañarnos en este espacio. Por favor, preséntate José Luis, quién eres y también pues qué labor cumples allí al interior de la agencia. Henry, muy buenas tardes y a toda la comunidad sorda, muy buenas tardes también. Mi nombre es José Luis López, soy el coordinador de todos los temas de licencias de conducción, eh, desde ya hace un par de años la agencia nacional de seguridad vial trabajando de la mano con todas las direcciones de la agencia para hacer un modelo de licencias de conducción más inclusivo como en este caso fue lo que conseguimos con brindarles el acceso a las licencias de conducción a las personas sordas particularmente a las personas con sordera profunda para las licencias de vehículo particular entonces, pues, un poco para explicarles eh, lo que es este proceso, recordemos que este, este, este acceso que tenemos ahora aplica para las licencias de conducción de motocicletas y vehículos, la que ustedes conocen como A1, A2 y categoría de licencias B1. Entonces, eh, la resolución, recordemos que entra en vigencia desde el 31 de mayo de este año. Es decir, en este momento, eh, eh, cualquier persona que comience a hacer su trámite de licencia de conducción y que tenga una sordera profunda, por ejemplo, eh, digamos, para comenzar esta explicación, pues recordemos que toda persona tendrá que pasar por su centro de reconocimiento de conductores previo registro en el registro único de tránsito, en el registro del RUMS, registro único nacional de tránsito, luego ir a un centro de reconocimiento de conductores, allí ya tenemos vigente la nueva tabla con la cual nosotros podemos eh, analizar eh, lo que es eh, los niveles de sordera y sus restricciones para eh, con, eh, obtener la licencia de conducción. Entonces, recordemos eh, que en el actual modelo, las licencias de conducción A1, A2 y B1 pueden acceder a la licencia con algún tipo de restricciones. Lenta, eh, digamos, de manera genérica, para luego, digamos, hacer una explicación más detallada sobre los elementos nuevos. Pero simplemente para que todos tengamos el panorama claro. Entonces, luego de acceder al centro de reconocimiento de conductores, posteriormente el aspirante a conductor se acercará a lo que es eh, un centro de enseñanza automovilística donde eh, recibirá su, eh, su respectiva formación como conductor. Luego de tener, eh, pasar por el centro de reconocimiento de conductores, luego de pasar por el centro de enseñanza automovilística, eh, el último paso eh, será eh, ir a un organismo de tránsito Organismo de Tránsito, que es del, del, del, del nivel municipal, y allí, eh, con los dos requisitos previos, el, el, llamémoslo así, el certificado CLC y el certificado del Centro de Enseñanza Automovilística, podrá tener eh, su plástico eh, en el organismo de tránsito. Eso, para toda la comunidad, es como el, el, el procedimiento eh, que está establecido en la normatividad vigente, para toda persona que quiera acceder a su licencia de conducción y en este caso también eh, aplica para las personas con algún eh, nivel eh, de sordera que quiera obtener su licencia de conducción. Y, y yo tengo una pregunta, surge una pregunta allí porque la comunidad sorda nos, está, nos ha estado preguntando, existe todavía una confusión, ¿A qué lugar debe ir primero la comunidad? ¿Al centro de reconocimiento o al centro de enseñanza de conducción? ¿A lo sea Esa es una pregunta bastante... Porque por varios nos han preguntado, sentimos que hay mucha eh, confusión ahí porque algunos dicen, hay que ir primero al sea completar primero todos los pasos en el sea hacer la parte teórica, la parte práctica, pasar por la audiometría... Sacar el RUN, entonces como que todavía no hay una claridad a este respecto, ¿qué respuesta podríamos dar a ellos? ¿Van primero al centro de reconocimiento, al Sea, ¿Cuál es mejor? Henry, eso es una pregunta muy recurrente y queremos dejarlo claro. El primer paso, antes de ir a alguno de esos dos, es que usted esté registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito. El siguiente paso es pasar por el centro de reconocimiento de conductores, es decir, tendrá que ir a hacer su examen físico, eh, mental eh, y de aptitud motriz, que es lo que ustedes llaman o llamamos el CRC. Entonces, de manera clara y enfática, establecemos que el siguiente paso, después de estar escrito en el RUN es haber obtenido eh, o haber pasado por el CRC. Luego de haber obtenido el CRC, ahí es donde, ya luego de las verificaciones... Eh, respectivas, eh, accede al centro de enseñanza automovilística. Por Entonces, eso es muy importante, esa pregunta, insisto, es una pregunta muy recurrente y sí es importante aclararla. Repito, primero al CRC y luego se pasa al centro de enseñanza automovilística. Mira. Ok, qué importante es que nosotros también le podamos avisar a la comunidad, ¿no? Aquí ya está la respuesta, porque algunos inmediatamente se acercaron a la Secretaría de Movilidad, o Secretarías de Transporte según corresponda. Se acercaron y preguntaron si eso era el allí o cómo debía ser. Entonces, como decía, todavía existe esta confusión, ¿a qué lugar ir? Es así. Pero por esa razón eh, establecimos que el primer paso es que, este, eh, que la persona, por ejemplo, José Luis López Molano, aparezca en el Registro Único Nacional de Tránsito, antes de irse al CERES y antes de irse al CERES. Entonces, en, algunas, en algunos municipios, por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, que es Bogotá, eh, la inscripción en el RON se puede hacer por vía eh, electrónica o se puede acercar a las respectivas eh, entidades territoriales de tránsito donde ahí les colaboran a la inscripción en el RUNT. Eso es como paso previo, previo, insisto, para luego ir al CRC y luego ir al CEA. Es probable, es posible que podamos dar una explicación corta de cómo es el proceso de inscripción al RUNT. Sí, eso es muy importante. Porque por ejemplo, algunos usted? todavía como que no lo saben, cree que es en la web, o otros dicen, no, presencial, ¿podría usted darnos una explicación corta para poder responder oh. a esas preguntas que varios hacen? Total, mira, y, y de hecho por esa pregunta es que sí. muchas autoridades de tránsito eh, les ayudan a que, yendo a la respectiva autoridad de tránsito, ellos les ayudan al, a, a su ingreso en el RUMS. eso es muy importante. Entonces, eh, lo que ustedes pueden es ir a su autoridad de tránsito y ellos les podrán colaborar eh, para poder ingresar eh, al Registro Único Nacional de Tránsito. O también, vía web, ustedes pueden acceder a los respectivos links eh, y eh, ustedes poder diligenciar su respectiva información. Pero repito, esto último, esto primero, perdón, eso depende de cada autoridad de tránsito. Hay autoridades de tránsito que... Eh, aportan, digamos, este, este granito de arena para que todos nos sea más fácil acceder a Roots, pero si no, entonces podemos ir a la página de Internet. Tenemos esos dos, esos dos mecanismos, Henry. Muy bien, ok. Es importante entonces que prestemos atención, todos y todas que están conectados en este momento, pues, que conozcan este proceso, ya se nos ha explicado con claridad cómo es y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Paula, cuéntanos si tenemos comentarios en nuestro Facebook Live a este respecto de lo que es, hemos estado hablando de la licencia. Claro que sí. Ahorita en estos momentos son 111 personas que nos están viendo y las personas nos preguntan, eh, ¿Cómo es el proceso para el pase? No, no, no es claro para nosotros. También tenemos esta, esta clase de preguntas dentro de, sus, dentro de los comentarios. Además, dicen, claro, es importante. Un segundo, por favor. Si van a los espacios, a los centros de reconocimiento o a las escuelas de conducción, ellos ya tienen todo. O sea, ¿este proceso es accesible para las personas sordas? se pueden comunicar de una vez o nos toca esperar un año para eso entonces pues esas son esa clase de preguntas sí, que contar nos dan. con esa accesibilidad También, esa última pregunta es bastante sobre la de como dice la normativa vigente en la resolución que se expedió el ministerio de transporte eh, qué otras otros comentarios que sí. Ok, eh, me dicen. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y tú vas Bien, a esa, sí, esa, esa última pregunta fue, es bastante relevante. Y es que recordemos nosotros que la normatividad vigente, específicamente la resolución que fue expedida el 31 de mayo, establece que las autoridades de tránsito y todo lo que tiene que ver con los organismos de apoyo al tránsito, en este caso, los, los centros de reconocimiento de conductores y los EAS tienen un plazo hasta, no es que efectivamente so, tenga que pasar el año para que eso suceda, sino tiene un plazo de hasta un año para efectivamente sus eh, servicios sean prestados eh, con un enfoque inclusivo, esto eh, incluyendo eh, eh, la inclusión del lenguaje de señas para que ellos puedan tanto comunicar sus servicios como prestar el respeto servicio como permitir a la comunidad sorda que se comuniquen con ellos insistimos es para ello tienen un plazo hasta de un año eh, con lo cual digamos la agencia nacional de seguridad vial trabajará para fortalecer este proceso por ejemplo particularmente con el tema de las de, de, la, de los de, de elementos de formación para que, insistimos, eh, esta transición, este tránsito de un año, sea lo más rápido posible, pero, insisto, eh, les da hasta un año, insistimos, no solo, los, no solo a las autoridades de tránsito, sino a los CRC y a los EAS, para que eh, sean inclusivos para las personas sordas. Mm -hmm. Perfecto, perfecto. Porque eso también es importante que la comunidad lo, lo sepa, ¿no? Algunos están pensando, bueno, hay que esperar un año para que se solucione este tema del servicio de interpretación, ¿no? Ojalá que desde ya se empiece a hacer este proceso de incidencia para que la solución se dé lo más pronto posible en cuanto a los ajustes razonables. Paula, ¿tenemos otra pregunta allí del live? Sí, claro que sí. Hay, hay una muy buena pregunta y nos dice en Colombia, la, los... ¿Policías de tránsito ya tienen conocimiento de, de esta normativa? Esperemos un momento, continuamos también con más preguntas que están en nuestras redes sociales. Hay otra que nos menciona y nos dice en... en Encaquetada. nos mencionan y dicen es un poco diferente análisis que analizan que el 31 de mayo pues salió la resolución y en Colombia como tal no hay como claridad al respecto digamos que es una inquietud que vemos en varias partes del país ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Una respuesta? No, porque, porque... Entonces eh, ah, Mira, sea lo que para insistimos. Ah, Bien, entonces la, vienen varias preguntas, ¿no? Eh, José Luis, cuéntanos. Bueno, perfecto. Bien, recordemos entonces cómo quedó eh, la, en la resolución vigente en la 3355 de mayo del 2022, el proceso. Y lo voy a contar específicamente para lo que fue el proceso de accesibilidad que se les dio para licencias, insisto, licencias de conducción A1, A2 y B1. Cualquier persona que vaya al CRC y le hagan su respectivo examen, independientemente del resultado, podrán seguir el trámite para ir al centro de enseñanza automovilística. Entonces... Mire, eh, repasemos eh, los elementos eh, nuevos o cómo quedó esta tabla de autometría y cuáles son, digamos, como los efectos. Entonces, si yo voy al, al CRC y obtengo un, un, una pérdida de audición entre 0 y 25 decibeles, pues efectivamente yo no tendré ningún problema y seguiré a mi centro de enseñanza automovilística. Si yo tengo una, una pérdida que la vamos a llamar pérdida de audición leve, que va entre los 26 y los 40 decibeles, tampoco tendré que utilizar algo adicional y demás, sino efectivamente con ese resultado podré irme al centro de enseñanza automovilística. Ahora, si yo tengo una pérdida de 41 decibeles a 55 decibeles, considerada como una pérdida de audición moderada, lo que sucederá es que yo tendré que eh, usar el símbolo internacional de sordera profunda, ya sea en, en mi automóvil o si soy motociclista, en el chaleco y el casco, y adicionalmente hacer las respectivas adaptaciones de los espejos eh, correspondientes, tal como aparece en la resolución. Es tercer nivel. Cuarto nivel, si yo, tengo, si yo tengo una, presento una sordera moderadamente, eh, vamos a llamarlo severa, que va de los 56 decibeles a los 70 decibeles, entonces también tendré que portar mi símbolo internacional de sordera y también eh, tener eh, las respectivas adaptaciones eh, en las motos, en lo que son los los espejos laterales y en el vehículo lo que tiene que ver con los espejos tanto laterales como el panorámico frontal. Y si yo tengo una eh, un, una pérdida auditiva entre 71 y 90 decibeles que es la pérdida grave, pues lo mismo que pasa entre 41, 55, 56, 70, tendré que portar mi símbolo de, de, de internacional de, de pérdida de audición de sordera y también mis adaptaciones. Y lo más importante, recordemos esto, para la sordera profunda, de 91 decibeles en adelante en la pérdida, ya podemos acceder a ese tipo de licencias, sino que eh, las restricciones que tendremos son las que hemos contado nosotros para la sordera moderada para la grave, para la moderadamente severa, y es el símbolo de sordera y las adaptaciones de, eh, las adaptaciones de los espejos en cada uno en el respectivo vehículo en el cual eh, el aspirante eh, vaya a usar. Esos son los cambios, y eso es lo que se va a encontrar cuando, insisto, yo vaya por mi licencia de conducción A1, A2 o B1. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué importante es toda esta información, ¿no? Y también avisarle a la comunidad que nos están dejando aquí sus preguntas en el live y nos dicen: bueno, es que la, la situación allí en Florencia, Caquetá, nos dice Katie, Juliet, Katie Juliet, nos dice que tienen esas inquietudes por el tema de la audiometría. La respuesta es, no se preocupen, vayan, tienen que hacerse la audiometría. Algunos piensan es que no es que me va a salir que soy sordo profundo, sorda profunda y que no puedo continuar con el trámite. No hay problema, vayan, se hacen la audiometría. La audiometría para qué es? Es para encontrar ese nivel de pérdida auditiva. Por ejemplo, si ustedes piensan que les va a salir pérdida auditiva completa y no les van a dar la licencia, no, no es para eso. Es para que al anverso de la licencia aparezca pues, cuál es su nivel de pérdida auditiva y lo puedan conocer las autoridades. Continuamos con, con, con Paula. ¿Qué tema tan importante? Esta resolución pues que le da a las personas sordas la posibilidad de tener ese transporte privado. Es importante que recordemos, pues fue el 31 de mayo el cual se abrió esta posibilidad y las personas sordas pueden tener esta licencia para transporte privado. Para transporte que pues, pueda ser su, su propio auto, eh, moto también, que, que puedan conducirlo. Pero digamos ya para... O sea, taxis buses que ya es transporte público va, va en proceso esta normativa pero ya las personas sordas pueden tener la licencia para conducción de transporte privado y bueno la resolución que le da a las personas sordas esta esta posibilidad como mencionaban anteriormente es importante eh, ir al a cada uno de los pasos que nos mencionaban para que los tengamos muy claros y a aprender Aquí hay más al respecto. En el resto de la, de la charla, para que conozcan todos los aspectos necesarios, desde la agencia seguiremos trabajando buscando construir la interpretación de los diferentes documentos para que puedan acceder la comunidad sorda eh, en conjunto con... Eh, o mejor, eh, puedan hacer esta, digamos, formación de manera clara en, en, en los centros de enseñanza y podamos tener la mayor claridad cada vez eh, más. Recordemos el tiempo que está allí para que podamos tener como ese límite de tiempo, pero no quiere decir que vayamos hasta ese final. Estamos trabajando para que eso se pueda hacer mucho más rápido. Muchas gracias a todos y va a quedar José Luis para que podamos continuar en esta capacitación. Muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias a usted, doctor Lota, por acompañarnos en este espacio. Yo sé que seguiremos en contacto entonces. Mil gracias y que esté muy bien. Ahí seguimos en la lucha y seguimos trabajando. Gracias. Qué importante esta resolución sobre la licencia de conducción. Lo que les estoy hablando, que tienen que entrar al, al registro. Es importante pues para que pues tengan también los ajustes razonables a, a, para tener la licencia, montar los espejos y los requerimientos que se necesitan. También eh, hablar que las personas sordas, pues, quedan en esto, no, o sea, de, de seguir, seguir trabajando en esto, claro que sí. Uy, no, ¿verdad? Eh, no, no, yo creo que esto hay, hay que tomarlo, recordemos nosotros que este service, disculpa Yo quisiera hacer una pregunta porque es que también nos dejaron aquí en el, en el Facebook Live una persona sorda hablándonos acerca del RUND y pues del de proceso que debe llevar, ¿no? El tema del examen de la audiometría, digamos, uno lo puede hacer con la IPS que uno tiene o sencillamente tiene que acercarse a alguno de los centros que están... Eh, ya con el tema de reconocimiento de conductores o se puede utilizar la audiometría que le dan a uno en la IPS Mira, muy importante creo que ahorita me estabas mencionando sobre el tema de los espejos y demás lo que voy a comenzar por ahí es muy importante eh, miren, yo, yo en este momento tengo, tengo gafas y yo no puedo conducir sin, sin mis lentes entonces, es casi lo mismo sucede con los espejos. Lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia internacional es que el uso de estos espejos, que son espejos que nos permiten a nosotros, esos espejos, por ejemplo, en los laterales que son chiquiticos, que son como redonditos, o un espejo adicional en la parte, en, en el espejo frontal, que, es, que tiene, permite una mayor visión, efectivamente eh, es para eso, para tener una mayor visión, para poder tener un más rango de visión y se vuelve es un factor protector, no solo para las personas sordas, sino también por la corresponsabilidad que se tiene con los diferentes actores viales. Eso es muy importante. En segundo lugar, nos preguntaban por lo que tiene que ver con a dónde puedo ir a obtener mi, mi, mi certificado de aptitud mental, que es el que brinda el CRC. Efectivamente, Henry, como tú lo planteabas, se puede ir no solo un CRC, sino una IPS. No obstante, hay que tener en cuenta, no todas las IPS eh, podrán brindar ese certificado, sino ellas también tendrán que tener su, su certificado de eh, ser CRC, su certificado como de, de Centro de Reconocimiento de Conductores. Solo aquellas que están certificadas, aquellas IPS que están certificadas como CRC podrán hacerlo. Quiere decir, no, si yo tengo una IPS cualquiera, digamos cualquiera, es que ellos están obligados y me van a dar el respectivo certificado de reconocimiento de conductores. Solo aquellas, insisto, que han hecho el respectivo trámite como centro de reconocimiento de conductores. O no solo las IPS, sino aquellas que solo funcionan como centro de reconocimiento de conductores, Henry. Perfecto. Ok, bueno, ya... Estamos llegando al tiempo final de esta emisión. La comunidad sorda también tiene muchas preguntas. Vamos a hacer este proceso pedagógico con la comunidad y pues probablemente volvamos a hacer un espacio nuevo para responder estas preguntas pues que nos están dejando, ¿no? Sabemos pues que como es primera vez, todavía hay muchas inquietudes. Eh, ya se había sacado la licencia previamente de otra manera. Ahora con la resolución viene de otra manera. Sabemos que existen esas confusiones, pero que con el tiempo pues va a haber este aprendizaje. Quienes ya la logren sacar inicialmente también compartan su aprendizaje y su experiencia con los demás y las demás. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos también nuevamente. Como lo ok, sí, qué pena pues eh, terminar esta, eh, cortar esta parte. José Luis ya también se estaba despidiendo. Queremos que José Luis pues nos dé sus últimas palabras y a este respecto y también sobre el aprendizaje que se ha tenido con todo este proceso con la comunidad Henry, muchísimas gracias por permitirnos este último espacio, y creo que tú lo introdujiste muy bien ha sido un, un trabajo de aprendizaje compartido de ustedes de la mano como han dicho, la academia la academia ha establecido que estos es de los procesos más inclusivos que se han desarrollado a nivel de Latinoamérica la participación de ustedes con incidencia, un gobierno abierto y amplio a escucharlos. Entonces, no nos queda más sino agradecerles su participación en la construcción de esta política pública y de parte del director eh, Luis Felipe Lota, agradecerles siempre, digamos, el apoyo y el trabajo mancomunado que se ha hecho y efectivamente esperamos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial seguir trabajando de manera conjunta para lo que se nos viene y brindar un proceso de licenciamiento cada vez más accesible a toda la comunidad, específicamente la comunidad sorda. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, eh, José Luis. Muchas gracias y hasta luego.